El acero y el bridón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Aquí reporta Yair Ricardo Flores Fuerra para Notiniños Cuicuilco. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Agradecemos la participación de los siguientes usuarios de Casa Telmex Cuicuilco.